Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. y hoy es miércoles 9 de diciembre. Estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el brillante escritor, abogado, politólogo boliviano Carles, Carlos Sánchez Versaín. Y luego, no se lo pierdan, con el um, escritor uruguayo radicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Emilio Martínez Cardona, autor de un libro fascinante, de Orwell a Vargas Llosa. Eh, auspiciar que el 21 de febrero en ese referéndum, él no le ganará a Evo Morales. Carlos, querido, siempre es un placer conversar contigo, leerte, no dejen de leer la dictadura del siglo XXI en Bolivia. ¿Qué te parece si nos vemos en febrero? ¿Cuándo en febrero es el referéndum? El 21 de febrero. Bueno. Espero que nos veamos antes para hacer lo que ha sucedido en Venezuela. Ha venido desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia el escritor Emilio Martínez Cardona, un brillante escritor, nacido en Uruguay, radicado en Bolivia. Y en Bolivia, país donde tú vives hace más de 20 años, en Santa Cruz, Evo Morales eh, hace lo mismo. Evo es un dictador, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una dictadura disfrazada, como son... ...todos los regímenes del de socialismo del siglo XXI. ¿Y hay ¿no? muchos sontos útiles, intelectuales, periodistas bolivianos? Eh, no, no. ¿Escribes, haces radio, televisión? Eh, somos editores generales de un portal eh, eh, digital... ...que está muy bien posicionado. Mm. Se llama EJU.TV. Ah, lo voy a mirar, lo voy a sí, mirar. Sí, es, EJU, es, como E-J-U. Sí, sí, sí. Punto tv. Tv. Ah, lo voy a mirar. Es, es una página de monitoreo de noticias... Y eh, nos contaba Carlos Sánchez que eh, van a un referéndum eh, en febrero uh, para ver si Evo puede o no ser candidato el 2019, cosa que a mí me parece demente, demente. Así es. Eh, ¿Crees Así es. que Evo va a perder ese referéndum? Yo creo que hay una ventana de oportunidad, no se puede aseverar nada, pero hay una ventana de oportunidad de, de triunfo, las encuestas... Eh, dan actualmente un 53% al no. El no es no el, queremos el, que Evo siga no, más allá del 2020... No a la re, re, yeah. reelección. Yeah. Y el sí está con un 40%. Eh, que no es poco. Que no es poco. El tema es que con las maquinarias de fraude que hay, eh, ese 13% de distancia. Todavía tal vez no sea suficiente. Sí, sí. Yo creo que, que debería haber un margen tal vez de, de un 20% para asegurar sí, la comprendo. victoria del no. ¿El régimen de Evo Morales vive mucho del narcotráfico? ¿Recibe ver, mucho dinero de los narcos? Evo Morales es el presidente de los sindicatos cocaleros sí. del Chapare, donde según Naciones Unidas el 95% de la hoja de coca producida va al narcotráfico. Ah, bueno. Según Naciones Unidas. Y Evo los deja tan contentos producir toda la hoja de coca que Y quiera. él ni siquiera ha renunciado a la presidencia de estos sindicatos cocaleros. Ya. Entonces, esto es algo prácticamente certificado por Naciones Unidas. Claro. De un cierto viento a favor para el no en febrero. Ojalá gane el no, ojalá.